Oración al corazón de Jesús por el mérito particular de cada una de las penas que sufrió en la pasión. Dulce corazón de Jesús, por la humillación a que quisisteis someteros lavando los pies a vuestros discípulos, os suplico, me concedas la verdadera humildad que me haga humilde delante de todo el mundo y particularmente delante de los que me desprecian. Dulce corazón de mi Jesús, por la tristeza mortal que experimentasteis en el huerto de los olivos, os suplico que me preservéis de la tristeza del infierno, donde debería estar para siempre, lejos de vos y sin poder amaros. Dulce corazón de mi Jesús, por el santo horror que tuvisteis a mis pecados ya presentes a vuestros ojos, dadme un verdadero dolor de todas las ofensas que os he hecho. Dulce corazón de mi Jesús, por la pena que sentisteis viéndoos traicionado por Judas por medio de un beso, haced que yo os sea fiel y que no os traicione más como hasta hoy lo he hecho Dulce corazón de mi Jesús por la pena que experimentasteis viéndoos atar como un malhechor para ser conducido delante de los jueces os suplico me unáis a vos con las dulces cadenas de vuestro amor de modo que nunca me vea separado de vos que sois mi único bien, dulce corazón de mi Jesús, por todos los desprecios, las bofetadas y los esputos que recibisteis durante aquella triste noche pasada en casa de Caipaz, dadme la fuerza necesaria para sufrir con paciencia por amor vuestro todas las afrentas que reciba de los hombres. Dulce corazón de mi Jesús, por la burla que os hizo sufrir Herodes, tratándoos como a un loco, dadme la gracia de soportar con dulzura todas las injurias que me hagan los hombres, llamándome vil, loco o malvado. Dulce corazón de mi Jesús, por el ultraje que os hicieron los judíos prefiriendo a Barrabás concediéndome la gracia de sufrir con paciencia toda preferencia hecha sobre mí aunque sea injustamente dulce corazón de mi Jesús por el dolor que quisisteis sufrir en vuestro santísimo cuerpo cuando fue tan cruelmente fragelado, Haced que soporte pacientemente todo lo que tenga que sufrir con las enfermedades y especialmente en la muerte. Dulce corazón de mi Jesús, por el dolor que la corona de espinas os hizo sufrir en vuestra adorable cabeza, concédeme la gracia de no consentir jamás en los pensamientos que os desagradan, dulce corazón de mi Jesús, por la bondad con que quisisteis aceptar la muerte de cruz, a la cual Pilatos os condenó, que hoy acepte con resignación la muerte que se me espera y todas las penas que deben acompañarla, Jesús mío, por la pena que tuvisteis al llevar vuestra cruz por el camino del Calvario, dadme la gracia de sufrir con paciencia todas las cruces de mi vida. Jesús mío, por el dolor que experimentasteis cuando clavaron vuestros pies y manos sobre la cruz, os suplico clavéis a vuestros pies mi voluntad, a fin de que yo no quiera otra cosa que, sino lo que vos queráis, Jesús mío, por la amargura que sufristeis cuando se os dio a beber, y él, hacedme la gracia de que no os ofenda más con la interperancia en la comida y en la bebida. Dulce corazón de Jesús, por la pena que sentisteis sobre la cruz, despidiéndoos de vuestra santa madre, libradme de los afectos desordenados para mis parientes u otras criaturas, a fin de que mi corazón sea vuestro eternamente y para siempre. Dulce corazón de mi Jesús, por la desolación que experimentasteis en el momento de vuestra muerte, pidiéndoos abandonado aún de vuestro Padre Eterno. Dadme la gracia de sufrir con paciencia todas mis aflicciones sin perder jamás la confianza en vuestra bondad. Jesús mío, por las tres horas de momento y agonía que precedieron a vuestra muerte sobre la cruz, hacedme la gracia de soportar con resignación por amor vuestro, las penas de mi agonía, dulce corazón de mi Jesús, por el extremo dolor que sentisteis cuando vuestra alma se separó de vuestro cuerpo, adorable, haced que al momento de mi muerte entregue mi espíritu ofreciéndoos mis sufrimientos con un acto de amor perfecto, para ir enseguida al cielo, a veros cara a cara, amaros con todas mis fuerzas durante toda la eternidad. Y vos, oh María Santísima, Virgen María, mi Madre, por la espada de dolor que os atravesó el corazón, cuando visteis a vuestro Hijo Amantísimo inclinar la cabeza y espiar y os suplico me asistáis a la hora de mi muerte para que vaya a bendeciros y a daros gracia en el paraíso por todos los bienes que me habéis obtenido del corazón de jesús amén